Una, una mesa con cuatro investigadoras, investigadores que son también pues activistas, implicados en distintas luchas, eh, que nos va a permitir ahondar eh, en algunas de las propuestas pues más concretas y también análisis de, de algunas de las dimensiones más concretas de la, de la crisis ecológico-social. Eh, son eh, eh, dan, dan clase pues, en varias universidades, en la Complutense de Madrid, en la Universidad de las Islas Baleares, en la, en la Universidad Autónoma y, y se han especializado también pues, en, en ámbitos que son de mucho interés para nosotros. ¿no? Me parece que va a empezar su su intervención pilar vega que es una experta en la cuestión de la movilidad no hay pocas mmm, en pocos ámbitos somos más insostenibles que en la cuestión del transporte y la y la movilidad entonces eh, bueno esa gran cuestión es a la que ella ha dedicado mucho mucho trabajo desde hace muchos muchos años ¿no? eh, bueno a, acompañando a algunas de las, de las personas que en nuestro país pues han trabajado ...más sobre eso de los que hemos aprendido mucho... ...y seguramente ella los evocará también después a sus a sus maestros. Vamos a, creo que después intervendrá Iván, Iván Murray... ...que viene de la Universidad de las Islas Baleares... ...que es uno de los expertos eh, que tenemos en, en este país... En la, ...en la cuestión de turismo, sustentabilidad... impacto sobre el territorio, de manera que, bueno... ...con todo el debate que está ahora en marcha... Eh, ...en particular sobre esa cuestión en nuestro país... Eh, todo lo que usted quería saber sobre el turismo insostenible eh, y nunca pudo preguntar, pues esta es la, la ocasión para ahondar para en, el, en el asunto. ¿no? Y después intervendrán pues, dos profesores de la, de la Universidad Autónoma de Madrid, Eva Botella, que es historiadora especializada en edad moderna y con intereses amplios dentro de ese, dentro de ese campo, y, y que dentro del, bueno, muy familiarizada pues con el, el ámbito también de los estudios culturales, donde ha realizado contribuciones valiosas y después eh, Adrián Almazán que está en nuestro departamento de, de filosofía eh, bueno con, con intereses también amplios está trabajando mucho sobre la cuestión de la técnica especialmente en relación con Cornelius Castoriadis y, y que va a presentarnos alguna reflexión también sobre otra de las dimensiones importantes de los problemas que estamos abordando aquí, la cuestión eh, campo ciudad, la, el el cómo, cómo vivir en estos territorios a los que. en estos territorios rurales a los que estamos dando la espalda desde sociedades tan urbanizadas como la, como la nuestra y en qué medida eh, ...podemos prever cambios cambios ahí. Eh, os dejo ahora con, con los cuatro y tendremos también bueno, un, un par de horas... ...igual que en, en las sesiones de la mañana para, para esta sesión. Podemos, si hay pues un debate vivo, nos podemos alargar un poquito más... ...aunque el límite el absoluto serían las ocho menos cuarto... ...ya por el cierre de, del edificio y, y demás. Pues gracias. Voy a pasar la, la otra hoja de firmas, la de la, de la tarde, la hago, la hago circular. Eh, me había hecho el propósito de, de ponerme de pie, porque yo hablo mejor de pies, pero resulta que me he caído hace dos días y tengo que estar con la pierna en horizontal. Bueno, eh, efectivamente, pues sí, le llevo como 30 años dedicándome a esto de la movilidad. Y, y bueno, eh, pues llevamos mucho tiempo hablando de alternativas, han pasado 30 años y más y todavía no avanzamos demasiado. Eh, me gusta hablar del cambio de paradigma porque es de lo que está hablando todo el mundo, pero con una visión que yo creo que nos ayuda a poco a avanzar. El eh, paradigma sería la teoría, según dice el diccionario de la Real Academia, o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar. Bueno, pues se supone que se definen paradigmas para resolver esos problemas. ¿En qué situación estamos? Pues en este momento se quiere pasar de un modelo basado en la velocidad y en la fluidez del tráfico motorizado a un a un modelo en el que lo prioritario sean los transportes no motorizados, andar, caminar y utilizar el transporte colectivo. Esto, Este, este cambio sería bueno, así tal cual, eh, para, para una transición ecosocial. Eso eh, en ese marco es en el que estamos. ¿Cuándo aparecieron los problemas de la movilidad? Bueno, pues a finales del, del siglo XIX y principios del XX teníamos un espacio urbano ocupado por, por vehículos, vehículos no motorizados, de transporte a sangre, la calle estaba viva, llena y bueno, había una serie de problemas de congestión, pero los problemas no eran de la magnitud que conocemos en este momento. Este señor, eh, si alguno lo conocéis, es Henry Ford, y es el que diseñó el Forte para toda la humanidad. Bueno, lo compraron los que pudieron, efectivamente. Y, y bueno, pues la producción en cadena permitió hacer muchos Forte para que el mundo americano pudiera motorizarse. Estas son las fábricas de Detroit que tenía eh, Ford en Detroit. Luego también otras empresas eh, o compañías fueron asentándose en esa ciudad. Hoy vemos cómo Detroit pues, ha caído, pero no, de, no porque la gente haya dejado de utilizar los coches, sino por, por cuestiones de deslocalización productiva, etc. Los primeros atascos se registran a principios de los, a la primera década de, del siglo XX, pues aquí tenemos los, ataco, los atascos de Thames Square que efectivamente ahora lo han convertido en un espacio de encuentro, un espacio habitable, peatonal y que en aquel momento como vemos pues era, era un espacio de, de atasco y tenemos la Gran Vía que a pesar de que bueno pues eh, todo el mundo habla muy bien de la gran vía, pero la gran vía fue un, un despropósito porque se desalojaron a miles de familias que vivían en ese espacio donde no había gran vía, sino que había un tejido urbano consolidado y mucha actividad económica de pequeño comercio y artesanado para poder construir una vía que diera sitio al coche en aquel momento. Bueno, coches tirados primero a sangre, ¿no? Entonces, eh, aparece un nuevo territorio distinto que se marcan con espacios y tiempos distintos. Eh, el nuevo modelo productivo necesita un nuevo modelo territorial y urbanístico y, y bueno, también necesita un nuevo modelo cultural. El modelo cultural de donde parte, parte eh, de algo que no tuvo gran trascendencia en 1909 cuando Marinetti publica el Manifiesto Futurista y, y bueno, pero que ese pozo a, a favor de la aceleración y la velocidad, pues ahí quedó y llegaba a decir Marinetti, que seguro que sabéis más que yo, que un coche veloz corriendo era más precioso o bello que la escultura de esa motracia. ¿no? Bueno, ese dicho y ese rintintín que se ha repetido en varias ocasiones, realmente es lo que la gente veía, que la velocidad era algo bueno, bonito, que les gustaba, que lo deseaban y e incluso bueno, pues les permitía llegar a la felicidad ¿no? en, en, esa, en esa aceleración ¿no? las propuestas teóricas de los años 20 y 30 desde el urbanismo y desde el territorio pues eh, crean un nuevo, un nuevo panorama distinto que acaba con la ciudad preindustrial, una ciudad vicarrada, antihigiénica, una ciudad que no permite que haya fluidez y velocidad en el cambio de mercancías y personas entre unos puntos y otros del territorio. Y entonces pues aparece este señor que también ha sido muy, eh, pues, no sé, como alabado por toda la urbanística, es el señor Le Corbusier que bueno pues nos dice que, que ordenará la ciudad y el territorio junto con sus amigos de, la, de, el, de las conferencias internacionales de arquitectura moderna de los años 20, en concreto en la del año 28, en la Le donde se dice cómo tiene que ser el territorio, que el territorio tiene que ser separado, no puede ser mezclado, multifuncional, sino que tiene que ser eh, segregado por bloques y que cada pieza del territorio pues, tiene que tener una función, un tiempo y un espacio. ¿no? Bueno, se podría resumir, la Carta de Atenas en este quema muy sencillo, ¿no?, que luego será más complicado, ¿no?, pero podríamos decir que hay un espacio para habitar, que normalmente suele ser el espacio el espacio donde, viven, eh, donde se vive, que es un espacio más femenino, es del barrio, eh, donde solo se reside. El espacio para trabajar, producir, que es el espacio de los polígonos industriales, de donde iban los hombres a trabajar... Y luego habría para conectar un espacio de recrear, de ocio, de comercio, que serían pues los, los centros comerciales, en donde estaría pues, los espacios de encuentro, etc. ¿no? Entonces eh, el espacio para habitar se supone que tiene un radio limitado, que se puede hacer todo a pie, y que el espacio para trabajar hay que hacerlo con transporte motorizado, bien por transporte público o por eh, fundamentalmente por automóvil. Esos, esas piezas del territorio, ¿cómo se conecta Se conectan a través de grandes canales, que son las autopistas, y que dan pues, eh, sentido a ese nuevo modelo que había pensado la Carta de Atenas, ¿no? Y todo el urbanismo de, de los, hasta la actualidad, está basado en esa Carta de Atenas. ¿eh? Tú coges un plan general ahora mismo y te habla de todos esos eh, polígonos industriales, polígonos residenciales, sistemas generales, etc. Bueno, ¿qué pasa después de los años 50? Que ese modelo de la Carta de Atenas no es exactamente igual... Por, en Estados Unidos tiene mucha fuerza, ¿no? sobre todo porque habían estado los héroes de la guerra eh, pues machacados en, en el frente y cuando llegan al suburbio, bueno, cuando llegan a las ciudades americanas, pues eh, el gobierno americano les ofrece la felicidad, la, el gobierno americano con todas las multinacionales que como veis en este cartel de publicidad es de General Electric, ¿no? Usted tiene que irse a vivir lejos en una vivienda unifamiliar y tiene que además equipar toda esa vivienda con muchos electrodomésticos y, y que los voy a hacer yo, ¿no? General Eléctrica dejará de hacer pues seguramente el armamento y se pone a hacer lavadoras y frigoríficos bueno, pues sí se abandona la ciudad donde se vive compacta y se va y se anima a la gente desde el propio gobierno con, con unas subvenciones eh, y con unas hipotecas muy, muy baratas a vivir a, a, a kilómetros de la ciudad central a un terreno donde, eh, bueno, pues era muy barato y todo el mundo abandona las ciudades, muchas familias sobre todo las que iban a tener hijos y se van a vivir a los Living Town de los años 50 usted puede elegir el modelo de, la tipología de vivienda que usted quiera para... para quiere con cuatro, con cinco dormitorios con chimenea de daniel o como usted quiera pues pues ahí la tendrá no y además a veces las podías también encargar por correo y te, te, te mandaban a la casa las piezas si tú eras un poco habilidoso te podían montar como un montaples por las casas con tus amigos ¿no? claro el modelo que hace tiene el mall no que, que, que, que es esto no y ese mall pues es donde están aparcados eh, miles y miles de, de, de vehículos ¿no? la televisión y los medios de cine y, y las revistas y la venta por correo pues yo creo que eh, sí que permitió que ese modelo, pues, se fijara culturalmente entre las familias, ¿no? Todos vemos la televisión, compramos las cosas que nos dicen, nos movemos como nos dicen. A Europa, evidentemente, este modelo llegó un poco más tarde, eh, llegó justo cuando, bueno, pues, a finales de los, a mediados de los 50, ¿no? Y, y bueno, pues. A, la reconstrucción fue un poco lenta pero cuando ya la reconstrucción de, la, de los desastres de la guerra pues, eh, fue colocando las ciudades pues eh, se pasó del pesimismo pues a, a la esperanza de, de un mundo mejor que era un mundo mejor con consumo y comienza la motorización de las familias Comienza la adquisición de vivienda de todo tipo, pero también en las en las downtown, en, en las, en, en las eh, Newtown, por ejemplo, en esta en Inglaterra, se, se diseñan también, eh, quizá de forma más racional que había ocurrido en Estados Unidos, ¿no? y además se pues, había pensado que estas casas tenían que estar dotadas de cobertura de transporte público y eso fue así hasta al principio. Eh, pero las cosas no fueron así. La gente, en cuanto pudo tener coche, pues se movió por co en coche y los coches hicieron que se generaran problemas en las... En las ciudades y uno de los graves problemas pues era la contaminación atmosférica y que se produjo por ejemplo en londres en diciembre del 52 donde fallecieron 12.000 personas eso es lo que eh, se dice ¿no? en el año 56 eh, se publica el manual de capacidad de carreteras americano ¿no? allí se decía cómo tenían que ser las ciudades y, y cómo tenían que ser las carreteras que entraran en las ciudades eh, entonces las ciudades comienzan a hacer sitio a, a, la, a estas grandes vías pero estas grandes vías ya venían de atrás porque Lecogussier ya hablaba de ello incluso cuando vino invitado por Mercadel en los años 20 a Barcelona, porque asesoró en el plan general pues también le decía cómo tenían que penetrar esas eh, grandes vías en las ciudades para poder eh, pues comenzar a construir ese nuevo modelo de, de, de ciudad, ¿no? En el año 20, eh, 29 ya, pues como ya había tráfico, había bastante tráfico, se crea una sociedad, eh, una asociación holandesa que se llama Living Street que todavía existe y que lo que quería era pues, dar vida a las, ciudades, a las calles, ¿no? Que habían sido ocupadas por los vehículos. En el año 51 esta asociación pues eh, comienza una campaña para pedir eh, que se pinten en las calles unas, cosas, unas bandas eh, blancas y negras que se llaman pasos de cebra actualmente y que era para que bueno, se calmara un poco el tráfico en esos espacios que comenzaban a correr los coches por esas vías por donde jugaban los niños, etc. A partir de ese momento pues eh, los gobiernos comienzan a, a ver que, que realmente hay, muchos, hay una gran mortandad en las carreteras y en las calles de las ciudades por el tráfico y empiezan a peatonalizar pues a alguna, algunos espacios centrales de la Haya en el 60, de Copenhague en el 62, Düsseldorf en el 64, Colonia en el 65 En el año 63 sale este manual que, que había sido encargado un informe por el gobierno británico a este señor que es Colin Buchanan y, y le dice que estudie una serie de ciudades británicas para ver qué soluciones se pueden dar al tráfico de, de esas ciudades ¿no? entonces en este manual se viene a decir que lo que hay que hacer es separar los tráficos peligrosos ¿no? y, y hablaba de varios niveles donde por un lado irían los peatones por otro lado irían los coches todo segregado a mí este modelo me parece que que no es lo que se debe buscar pero bueno en su momento pues tuvo mm, tuvo bastante plasmación en las políticas de movilidad de muchas ciudades lo que sí que es una idea novedosa y que se ha retomado incluso ahora por urbanistas, biólogos, ecólogos es el, el concepto de área ambiental donde se habla de, de habla de que tiene que haber unos espacios que sean autosuficientes donde todo esté en cercanía y, y podamos vivir en ese espacio y, y poder hacer todo prácticamente andando y donde los tráficos pues quedarían un poco al margen de la vida cotidiana de las personas y esta idea pues ha sido retomada por las Macromarzanas de Salvador Rueda que bueno, que no es una idea novedosa, sino que ya venía un poco de aquí. Bueno, estas son las primeras peatonalizaciones que se hacen en los años 60 en Europa, pero eh, las, eh, las infraestructuras de gran capacidad entran en la ciudad. Esto es el entorno de la plaza de Carlos V y es el escaletriz conocido como el escaletriz de Atocha, que se hace en el año 60 y algo, no sé si lo tengo aquí no. Eh, bueno, el impacto era estupendo, ¿no? Eh, en la Plaza Mayor de Madrid, que era una zona jardinada, empezaron a entrar los coches, como solución se hizo un gran aparcamiento abajo para que se solucionara el problema y ahora tenemos una palaza llena de coches soterrados, pero ahí están los coches que entran por aquí. Y bueno, esto es, esto es Alfonso XII creo que es, no, esto es Al Alcalá. Entonces estamos totalmente agujereados. Los, se retiraron los bulevares de, de Madrid, tenemos el de Velázquez, eh, este es el de Alberto Aguilera, eh, bueno, tenemos, esto ya no lo tenemos, se supone que se van a recuperar. ¿Qué pasa en los años 70? Que bueno, que eh, además de buscar que.. Mmm, que hubiera fluidez del tráfico, empiezan a plantearse que es necesario controlar la congestión, que hace que no sean operativas económicamente las ciudades. ¿no? Entonces, pues hablan de problemas distintos a la congestión, que son la contaminación, la siniestralidad, la seguridad eh, vial, bueno, la renovación urbana, las casas habían perdido valor en zonas muy contaminadas y con mucho tráfico por el ruido. Entonces, ¿qué se busca? Se busca reducir el número de vehículos y la velocidad de circulación. Ese se tiene, en los años 70, se fija como objetivo y se intenta llevar a la práctica en algunos países. Pero todo va muy lento. En el años 71-72 hay una serie de familias que protestan en Holanda porque los coches no les dejan espacio para el juego... ...y entonces estos niños que tienen pinta de ser muy traviesos y tal... ...pues las madres los ponen ahí a protestar... ...y los niños protestan y consiguen que ese peatonal, se calmen las algunas calles. En el año 72 se produce la conferencia de Estocolmo... ...y esta imagen muchos la conoceréis... ...porque es Laureano López Rodó circulando en bicicleta por Madrid... ...después de venir de la conferencia de Estocolmo... ...una persona de Opus Dei, muy formada pero que bueno, que no dejaba de creer en que el crecimiento pues, no podía parar. ¿no? Pero a la, es, es el momento en que se, se, se redacta el, el documento de los límites del crecimiento, es decir, que ya en aquel momento, año 72, seguro que, pues creo que del, había otro libro que se llamaba Una sola tierra, que ya, había, ya hacía este diagnóstico, porque yo creo que fue para preparar la conferencia de Estocolmo, Quiero decir que ya se sabía en el año 72, hace muchísimos, muchísimos años, que estábamos fatal, fatal. ¿no? Bueno, pues en el año 73, pues como una bendición, viene la crisis del petróleo y, y claro, pues eso es una, es una oportunidad para las alternativas de la movilidad sostenible. ¿no? Eh, empiezan a haber combustibles y abastecimiento en las gasolineras europeas y entonces los europeos pues, empiezan a hacer algunas acciones transgresoras, como esta de ocupar las autopistas en Inglaterra y, y de ocupar el espacio público para la bicicleta. ¿no? Bueno, pues todo esto tuvo su poso y fue, yo creo, que tuvo algo que ver la crisis del petróleo y las oportunidades que se iban abriendo en ese momento a esas nuevas formas de utilizar el espacio público y a mediados de los años 70 comienza a hablarse de que hay que aplicar pues algunas medidas, ¿no? Y una es el patio residencial, donde que algunas calles de Madrid ya lo tienen, ¿no? Pero, claro, desde los años 70, ahora que se han impuesto en el siglo XXI, han pasado muchos años para una medida tan fácil, porque no requiere de grandes transformaciones urbanas, sino de configurar la calle de otra manera, con el mismo, casi a veces con el mismo con mismo firme, no hay que cambiar más que pintura y señalización, pues lo que se hace es que se modifique la configuración de la calle, se cambien las reglas del juego que se utilizan en ese espacio y donde la prioridad no sea del coche sino que es de, de los peatones, de la estancia, del juego y en ese sentido pues esto es muy ilustrativo. Eh, cuidado, esto no es que niegue el, el coche ni nada que se le parezca esto el capitalismo eh, lo acepta al 100% no, no le crea ningún problema para su, su modelo productivo o sea que los coches vayan lentos o que se aparquen, esto no es nada transgresor, por decirlo de alguna manera ¿no? entonces hasta el punto que en el año 76 el Ministerio de, de Transportes Holandés pues eh, hace redacta una normativa que facilita a los ayuntamientos que se vayan adaptando a estas nuevas eh, criterios de, de movilidad en los espacios públicos. En el año 75 se, se celebra el seminario de la OCDD, donde se crea un documento que se llama mejor, eh, Mejores ciudades con menos velocidad, ¿no? con menos tráfico, y, y bueno, pues las, todo gira en torno al, al calmado de tráfico, al templado de tráfico, hay que ir más lentos, eso sí, pero con el tráfico, no podemos evitar el tráfico. ¿eh? Eh, se empieza a poner poco a poco eh, los aspectos ambientales, pero en una posición secundaria. ¿no? El objetivo es solucionar los problemas de congestión, porque a la COE lo, o ECDE lo que les interesa es que, que no se pare la economía, gestionar mejor las infraestructuras existentes para que no haya congestión y, bueno, ver qué se puede hacer en un contexto de, de, de crisis del petróleo. Claro, mientras en los países del norte de Europa y centro de Europa pues estaban haciendo estas cosas de calmado de tráfico y cal en españa vivíamos en este panorama de los barrios de madrid no donde el coche aparcaba en cualquier lado donde los, no había espacios de equipamientos de estancia por ejemplo en las calles figuraros pues esto era los años 70 donde tampoco era prioritario sacar el tráfico de los barrios lo prioritario era que asfaltaran las calles que hubiera agua en las casas eh, que hubiera colegios que hubiera equipamientos médicos sanitarios entonces el tráfico no era la, la prioridad pero sí que, lo que sí que es prioritario para el, para el gobierno y para el, los gobiernos municipales es hacer más infraestructuras para el coche, túneles subterráneos, infraestructuras que penetren la ciudad, hasta el punto que cuando se inauguraba una vía de este tipo, pues había miles de personas que iban a aplaudir porque estaban deseando que hicieran la carretera y era una reivindicación de, de la gente, ¿no? de las ciudades. Esta es la calle Preciados en el año... 66 hasta el año 78 no se hace peatonal y cuando se hace peatonal, pues es un conflicto con los comerciantes, con muchos vecinos, porque allí era una zona donde residía la población todavía y la gente aparcaba por allí y no querían. Como veis en la foto, el, los peatones están marginados en una estrecha acera y se había dejado paso a cuatro carriles, o tres, cuatro creo que eran, para el coche. Daros cuenta que ahora la calle preciada es, vamos, solo peatones, ¿no? O sea que la concepción... Este modelo, que se extendió por Europa y Estados Unidos hace mucho, pues llega a España a mediados de los 80. ¿no? Y empiezan a redactarse, tanto en, la, en todas las áreas metropolitanas, una cosa que se llamaba estrategias territoriales, donde iban a suponer el, la solución de todos los problemas de las áreas metropolitanas, que ya venía de la Coplaco y de los órganos de metropolitanos que había también en Cataluña, en Bilbao, Valencia, etc. En, en, bueno ya pues cuando las comunidades, llegan las comunidades autónomas se hacen estrategias territoriales para ver por dónde tienen que tender las ciudades eran gobiernos del cambio en aquel momento socialistas gobernados con la izquierda en general y las estrategias del cambio eran más colonización del territorio, más infraestructuras, más coches, etc. No, no penséis que en aquel momento era algo idílico y que pensaban en los peatones ni nada, que se le parezcan. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues de aquella época son los, las grandes superficies comerciales, los Carrefour, eh, todos bien conectados con autopistas se potenciaban modelos polinucleares por ejemplo en la comunidad de madrid mangada estaba deseoso de hacer modelos polinucleares para que lo que ha hecho es pues, hacer una, un territorio pues muy disperso alejado etcétera como de viviendas unifamiliares por, por todo el territorio de la comunidad de madrid ¿no? todo esto estaba fundamentado en una serie de de la vamos de algo que se aprobó en el año 72 que era la ley, la, la red arterial de madrid que se fue, pues eh, lo fueron asumiendo todos los eh, gobiernos posteriores y, y claro, pues hoy tenemos unas dotaciones de anillos de circunvalación y de radiales y de vías de todo tipo, estupendas, donde podemos pues, ir muy lejos en poco tiempo si, si no hay esto que se llama congestión y donde el tráfico siempre pues, suele ser lento. ¿no? Entonces el problema cada vez se hacía mayor, ¿no? es un círculo vicioso donde... El colapso circulatorio hace que se, se hagan más infraestructuras, las infraestructuras eh, generan un alejamiento de todas las actividades productivas y residenciales eh, y esas a, crean otros tráficos y esos tráficos pues deterioran el transporte público porque comparten el mismo espacio y el transporte público no puede funcionar las soluciones en el año 86 se constituye el consorcio regional de transportes que parece que está muy bien pero hay que tener una visión crítica también sobre esto no porque figuraros ahora el abono de 20 euros para para los chavales no mis alumnos pues suelen hacer eh, alumnos que viven en villalba en colmenar en Móstoles, hacen cuatro viajes diarios con ese abono ¿no? es decir estamos ...generando fácil movilidad en un territorio muy distante, muy alejado... ...y yo no sé si eso es muy sostenible, pero bueno... ...en, en aquellos años, pues claro, el Madrid era un caos, o sea, se aparcaban las aceras... Eh, recuerdo la plaza del 2 de mayo completamente aparcada, las aceras, la gente no podía entrar en los portales. Era una situación, me acuerdo unos amigos que vinieron de Bilbao y en un trayecto corto desde, desde Ortega y Gasset a Bilbao tardamos dos horas y media. Y entonces, pues claro, decían, bueno, bueno, esto me mata Madrid, o sea, esto es horroroso, nadie lo entendía y es que esas cuestiones pasaban no sea pues que aquella época Edenat, que era una organización ecologista que ahora está eh, incluida en ecologistas en acción pues comenzaba a dar la alarma de qué es lo que pasaba con, con todo con todo esto no entonces una de las cosas era un momento en que el transporte público no hacía más que encarecerse pues hicieron una campaña a favor de saltarse de el, el, el autobús con un bono gratuito que pero bueno, hubo pues eh, pues detenciones, y hubo problemas, pero en aquel momento se podían hacer, no había ley Mordaza. ¿no? En el año 90, pues nos subimos ahí, Ramón, y no sé si alguno conoce, Ramón Fernández Durán, que era de Aidenat también. Manolo Márquez y Nacho Peces se subieron a, a la Cibeles para colocar este cartel donde se decía que el coche devora la ciudad y que bueno pues que es, ha sido muy difundido es un lema que es muy utilizado en la crítica al, al modelo de transporte en el año 90 eh, ese, ese acto fue dentro del marco de, unas, de, una, de un referéndum que se hizo informal sobre el tráfico en Madrid eh, para pedir que otra política de transporte, se hizo un documento, una alternativa al transporte eh, de Madrid. Y bueno, casi todo se puede decir que ya estaba escrito, quiero decir, todas estas cosas que ahora se reivindican, pues ya estaban escritas hace muchos años, ¿no? Y, y, y antes esto venía de atrás, o sea, que, que, que se pide, pero los gobiernos no responden. Eh, luego estuvimos en, en una campaña contra la M40 eh, porque pensábamos que ese anillo de circunvalación era lo que generaba más tráfico, o sea, el, el gobierno lo vendía. En el gobierno era creo que Borrell en aquel momento y, y lo vendía como que el anillo de circunvalación iba a canalizar los tráficos. Justo nada más a inaugurarse sabía lo que ocurrió es que estaba totalmente colapsada. no Entonces, pues nosotros creíamos que no se tenía que hacer porque además potenciaba la colonización territorial a más larga distancia. Pero la M40, ahí está. Y la m50 posterior también eh, lo que decíamos es que bueno quien siembra carreteras recoge atascos claro y todos los problemas que, que genera este era el túnel de la m40 en el monte del pardo con lo cual el impacto era tremendo pero llegado el siglo 21 no paran de hacer obras y se hacen las obras de, de la m30 que fueron que nos ha indudado al ayuntamiento de madrid hasta no se sabe los años Hubo protestas, pero tampoco el gobierno de ese momento hizo nada, ¿no? eh, Con el cambio de siglo los problemas son aún mayores, esta es una imagen de Madrid con todos los problemas de contaminación, pero hay muchos más retos que tiene que afrontar la movilidad. Por ejemplo, una es el envejecimiento de la población. Tenemos una movilidad de una población muy mayor que está muy, como la mía, ahora mismo, discapacitada, ¿no? Figuraros que hay 13.500 personas, seguro que ahora hay más, hay, llegaremos al 15.000 porque esto son datos del 14, mayores de 100 años, que también se mueven, ¿no? Y entonces, claro, no se mueven en coche. Eh, algunos se moverán en coche, viven en a veces en un suburbio de estos donde no hay transporte público, donde no hay tiendas, y tienen que moverse en ese espacio. O sea, el problema es de una dimensión espantosa. Eh, bueno, hay muchas personas que tienen dificultades para subir o bajar la acera, eh, todas estas cosas, cruzar la calle, tenemos que tener un espacio preparado para esto. Eh, esto, o sea, hay muchos bastones y andadores por la calle ¿no? tenemos el problema de cómo se frena el modelo territorial cuando ya es que está expandido fuera de las fronteras de la Comunidad de Madrid el modelo eh, se materializa también en Castilla y León en corredores de Segovia, en corredores de Guadalajara en el corredor de la Sagra y esto es eh, movilidad que se genera cotidianamente en el ida y vuelta a Madrid Claro, es que lo que ha ocurrido con esto es que hemos ido ocupando muchísimo espacio. En el último informe de la OSE dice que entre 1987, cuando yo decía que a partir de esa, de esa segunda mitad es cuando cambia el modelo, hasta el 2011, en sus estudios dicen que se ocupaban, bueno, eso está mal, 55, creo que es, 55 hectáreas al día de suelo artificializado, entre infraestructuras y espacio ocupado entre el 2005 y el 11 en plena crisis eh, económica se han ocupado 109 hectáreas al día es decir, que la crisis no se ha notado apenas claro, necesitamos estos canales que nos decía los Cocousier para conectar las piezas de la ciudad ¿no? es que sin esto no funciona la, el, la, la ciudad, territorio o región ¿no? se sigue construyendo y figuraros en los últimos datos, por pues lo que no. quizá no crece tanto las ciudades centrales, pero crecen todas sus áreas metropolitanas. arriba hacia Madrid ha crecido. Eh, ha crecido Arroyo Molinos, la zona de Madrid, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, todos estos municipios han crecido. Entonces, eh, es decir, que el modelo no para, esto no, no parece que, que el paradigma haya cambiado, ¿no? Pero el modelo tiene que responder también a este reto, al de la salud de las personas. La salud de las personas se ve deteriorada por la contaminación atmosférica, por la contaminación acústica y también por el modelo de sedentarismo que tenemos. ¿no? Eh, en el 75 había un 20% de la población con permiso de conducir y ahora tenemos toda la población adulta, porque de, son 20,6 millones de habitantes, que tiene permiso de conducir porque el territorio, para que pueda ser, practicado para que pueda la gente ir de un sitio a otro necesita ese permiso de conducir bueno, tenemos el reto del cambio climático la calidad del aire, el ruido la siniestralidad parece que está mejorando porque han bajado el número de muertos pero se ha incrementado el número de heridos pero el parque de vehículos no deja de crecer bueno, ¿qué decía en el programa 21 de Río? pues que teníamos que mejorar este tipo de problemas ambientales en las ciudades y el tráfico urbano debería de ser modelado. El, la carta de Albor, que se firma en el año 94, se supone que se han adherido cientos y cientos de municipios, pero parece que las cosas no han cambiado demasiado. Hemos hecho agendas 21, tenemos un libro blanco del transporte que dice que tenemos que hacer planes de movilidad urbana, el pacto de los alcaldes, que los han firmado muchísimos alcaldes españoles, pues también quiere reducir las emisiones de CO2, no dice el 20% sino el 40%, eh, hemos hecho muchos documentos, el plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, todo, todos, muchos documentos, todos hablan de que tenemos que cambiar. Una de las últimas cosas que se hizo es... Eh, la ley 2/ barra 2011 que de economía sostenible que se que en, el, en la parte de movilidad se aprueba en el año 14 porque los ayuntamientos piden que no se pueden adaptar y se está cumpliendo esta norma que ellos les lo que les obligaban a tener planes de movilidad urbana sostenible que son se supone lo que cambia el paradigma de la movilidad pero resulta que se han hecho estos documentos solamente con una finalidad cobrar las subvenciones para el transporte urbano de las ciudades luego realmente muchas ciudades no están llevando a cabo las, los contenidos y medidas de, de esa de ese plan en el 14 se hace el paquete de movilidad hay muchos en el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad sirve todo porque todos esos planes de movilidad y en todas las alternativas de, de las ciudades parece que vale todo vale todo por ejemplo construir sobredimensionados espacios de estacionamiento eh, se supone disuasorios para que la gente coja el tren a 30 kilómetros y luego coja y haga 5 kilómetros en tren y lo deje apartacado ahí Eso son Cuestiones que dejo para el debate. El teletrabajo, como si así no se gastara energía y la gente no le afectara a su vida cotidiana, ¿no? de, del estrés que le produce también trabajar en la vivienda. La electromovilidad, que parece que ahora es la panacea de todo, es la solución a los problemas de movilidad. ¿Se reduce el consumo energético realmente? ¿O es que el consumo energético y el tubo de escape de los vehículos está a cientos de kilómetros en una central térmica, en una central nuclear? ¿Dónde está? Sí, ya termino. Eh... A veces se hacen espacios calmados en los centros de las ciudades para que el turismo pueda disfrutar y caminar y disfrutar de esos espacios, pero en los barrios, en las periferias, en los pueblos, pues eh, el coche sigue libremente campando a, a, a su libre albedrío. Hay combustibles alternativos, con, hay la gestión de la demanda de de hacer los horarios escalonados sirve para algo o potencia que se extienda la movilidad motorizada a lo largo de todo el día el transporte público es todo sostenible bueno los resultados aquí tenía algunos y parece que las ciudades pues cambian eh, transporte peatonal por bicicleta cambian transporte público por bicicleta pero realmente el coche en muchas ocasiones sigue permaneciendo o incrementa eh, su utilización bueno, tenía aquí los ejemplos de por qué es tan difícil a veces poner. Eh, por qué a la izquierda le es tan difícil poner en marcha medidas. No, Este es la casa, el caso de, de Galileo, que quizá no estuvo bien planteado, puede ser. ¿eh? Y enseguida hubo protestas. Eh, la superisla de Barcelona, donde también hay protestas. Pero sin embargo, cuando la derecha ha hecho áreas peatonales o, o ha querido hacer espacios estanciales esta es la concejala de seguridad del gobierno de gallardón donde coge una imagen que siempre ha sido reivindicativa del movimiento ecologista y de los movimientos de viandantes y peatones y resulta que la hace la derecha y está fenomenal nadie protesta gallardón inauguró sin ninguna participación un montón de espacios peatonales sin ninguna participación vuelvo a repetir y no pasó nada, todas las zonas de Arenal, todas las calles en torno a la Puerta del Sol, no hubo participación alguna y no pasó nada. La derecha puede peatonalizar y la izquierda no. ¿Dónde están las barreras para el cambio de paradigma de la movilidad? Son muchísimas. Y, y bueno, pues nada, lo dejo aquí porque me dice Jorge que se me acaba el tiempo. Gracias. Bueno, pues, uh, hola, buenas tardes, muchas gracias por, por haberme invitado y bueno, intentaré hablar de un poco pues de cómo lo has dicho todo lo que usted quiso saber y nunca se atrevió a, a preguntar sobre el tema del turismo. Bueno, <risa> uh, en fin... Eh, sí, la idea que tenía era un poco aprovechando que en, en el entorno de los países catalanes ha emergido una cédula de resistencia antiturística que el señor Mariano Rajoy y otros eh, personajes del, del gobierno español está calificando como turismófobos o la turismofobia emergida en esos territorios pues vengo a, un poco a prodigar la palabra de la turismofobia así que vamos a ver cómo va la cosa fuera cachondeo lo que sí que es muy interesante es que han ido apareciendo en los últimos años eh, voces de resistencia y más aún movimientos críticos, sobre todo en los espacios urbanos, donde más fuerte es el azote turístico en los últimos tiempos. Y esto yo creo que ha abierto un espacio de reflexión crítico, de enorme potencialidad y también de una urgente necesidad de articular toda una serie de resistencias, por lo cual necesitamos en cierta manera eh, construir nuestros discursos, nuestros argumentos para ir Uh, resistiendo y también construyendo alternativas a ese modo de, de vivir nuestros espacios urbanos, pero no solamente los urbanos, sino también esos espacios rurales que cada vez más son únicamente espacios ¿no? contenedores de pues, eh, imágenes idílicas para ser transformadas luego en nuevos productos turísticos cada vez más lujosos, etcétera, etcétera. ¿no? En cierta manera, lo que estamos viendo es un proceso de turismo planetaria a unas marchas bastante forzadas. No es casualidad que cuando estalló la gran crisis financiera global, recordemos que hubo una crisis y que algunos todavía estamos metidos en ella, ¿no? de la que no hemos salido, no, pues parecía que el mundo se terminaba, al menos el mundo del capital. Como luego diría, bien diría Warren Buffett, ¿Eh? La lucha de clases existe y la ganamos nosotros y de hecho bien bien que la han ido ganando a lo largo de los últimos años. Pero en ese momento, hacia el 2008-2009, se empezaron a plantear seriosas dudas de cuál sería el nuevo nicho de acumulación, esa nueva frontera en la que poder conseguir rascar nuevas pluralías y una nueva... ¿no? un nuevo espacio para la, la acumulación del capital. En ese momento, si recordaréis, estaba preparando la cumbre de, de Río de 2012 y se sacaron de nuevo de la chistera con el abracadabra típico, pues un nuevo palabro con otro concepto que sería ese del capitalismo verde o la economía verde, no que no, no era otro más que plantear la naturaleza como una nueva estrategia de acumulación del capital. ¿no? Es decir, podemos expandirnos y así sacar una victoria, una solución de estar win-win, ¿no? en que todos ganamos, solucionamos la crisis ecológica y solucionamos los problemas de reproducción ampliada del capital. Pues en el documento que se elaboró en ese momento, pues resulta muy interesante cómo una de las actividades estratégicas para resolver todos esos cuentos, era a través de la eh, profusión del turismo a escala planetaria, ¿no? Es decir, si tú quieres resolver todos tus problemas, ¿no? Y de allí un poco respondiendo a la presentación, pues, opta por él, por la cosa turística, ¿no? Turistízate, ¿no? De hecho, pues hemos visto como, por ejemplo, en esa ley de la economía so eh, sostenible que promulgó el gobierno zapatero, una de las líneas también estratégicas era que España debía optar por ser un país turístico. Apuntaban por aquel entonces, en una reunión de los eh, del Consejo de Ministros que se hizo en Palma en 2009, era, nos hemos equivocado, es cuando hizo el mea culpa, ¿no? Hemos optado por, por el modelo inmobiliario cuando España debería ser un país turístico. ¡Ostras! Nosotros en Baleares estábamos realmente flipando en colores porque si algo éramos, éramos una superpotencia turística y España no es que no fuera poca cosa sino que era el tercer país turístico del mundo, en tercer, cuarto, por tanto no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba allí. De hecho ya en, el, en, en los 60, eh, a mediados de los 60, el, el señor Fraga Iribarne en el libro Horizonte Español en un capítulo muy interesante sobre el turismo plantea claramente cuál debe ser la estrategia, no el modelo económico español centrado de manera muy significativa en el despliegue de todas las potenciales turísticas de la economía española porque debía en cierta manera satisfacer el, o cubrir ese déficit comercial que tenía de manera crónica, por tanto, esa urgencia a la hora de eh, atraer eso, esas divisas, esos dólares y esos marcos alemanes con alas que llegaban en forma de turistas aquí en las playas españolas. Si miramos lo que fue pasando a lo largo de, de, de la corta o la reciente historia económica española podemos ver que sobre todo es con el desmantelamiento podríamos decir de las estructuras económicas eh, anteriores a la entrada de la Unión, a la Unión Europea cada vez más se va especializando el, eh, que digamos, el sistema económico español en la triología hispana. ¿No? que no es la triología mediterránea que nos hablaba José Manuel esta, esta mañana, sino que la triología hispana vendría marcada por turismo, un sistema financiero que pudiera apalancar todo ese modelo luego inmobiliario, es decir, ladrillo, playa y banca, ¿no? podríamos decir, eso sería esa triología. En, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, en cierta manera, el, el, el funcionamiento de, ese, de esa triología descansaba, podríamos decir, en buena parte en, en el efecto riqueza que se iba generando también entre la sociedad española, entre las clases populares, a través de la expansión del crédito barato, etcétera, etcétera. Pero de golpe nos atrapa la crisis. Se produce todo el colapso financiero y también el despliegue del efecto en, hacia el resto de la sociedad, con pues, todo el, lo que sería eh, la expansión del paro, los impagos, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que hemos viendo durante todos estos últimos años cae. En picado lo que es la, la, la construcción de inmuebles, ¿eh? es decir, todo el sector inmobiliario de la construcción cae en picado y la banca necesita ser rescatada. La banca es rescatada por el Estado, como bien sabéis, pero después tenemos todo un parque allí latente, ¿no? un parque inmobiliario descomunal, dos millones de viviendas vacías. Uh, viviendas que van quedando vacías en buena parte, de, sobre todo del litoral, pero también en los, eh, las principales ciudades del Estado español. Y de golpe, en esos momentos, aparecen nuevos mecanismos, eh, nuevos instrumentos que facilitan eh, lo que sería el poner en circulación todo ese parque inmobiliario, como son estas nuevas plataformas tipo Airbnb, HomeAway, etcétera, etcétera. Y emerge, o en cierta manera, lo que tenemos es que el, el modelo inmobiliario español, ¿no? ese, ese boom o esa burbuja inmobiliaria de golpe, muta en una nueva burbuja de tipo turístico, ¿no? Es decir, ya no son el interés que hay detrás de la circulación o del circuito inmobiliario, ¿eh? ya no están fijado en torno a lo financiero, sino cada vez más se fijará en torno a lo turístico. Y todo esto es gracias a que se restablecen en cierta manera eh, los mecanismos que permiten que España siga siendo un, un país barato, un destino barato, ¿no? los procesos de devaluación del trabajo, ¿no? con todas las reformas laborales, etcétera, etcétera. También se reprenden todos estos mecanismos de la vida low cost, no, comida barata, energía barata, los... Parecía en un momento dado, en el 2007-2009, que las compañías low cost empezaban a, a tambalearse y a caer, pero de golpe, eh, evidentemente, después de ser eh, intervenidas, eh, vuelven a resucitar. Y todo eso hace que se vaya restableciendo el, el circuito turístico en el Estado español. Y aparece, o se produce... Todo el fenómeno de las turbulencias en el resto del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo eh, meridional y oriental, ¿no? con todos los conflictos geopolíticos que se van dando. Y España empieza a vivir en cierta manera, de, podríamos decir, de los turistas prestados que vienen de zonas como Túnez, Egipto, Turquía, incluso Grecia, que son redirigidos hacia, hacia España. Esto pasó exactamente lo mismo en los 90, eh, cuando estalló la, la guerra en la ex Yugoslavia... Pues de golpe, recuerdo tengo recortes de prensa en que dicen los turistas europeos que iban hacia Alemania son redirigidos hacia el, hacia el Estado español, etcétera, etcétera no Por tanto, se, se está dando una situación en el que empieza a desbordar uh, la, el, la cosa turística, todos nuestros espacios y empieza a intensificarse. En cuanto a, a la penetración en nuevos nichos de mercado, podríamos decir, ya no es solamente ese turismo que estaba en las zonas turísticas, en las playas turísticas, ¿no? que pues estaba allí, eh, los que vivían en, en las grandes urbes, pues lo tenían como algo distante y lejano, sino que empieza a penetrar en las vidas cotidianas de prácticamente... Eh, todo el mundo, ¿no? Te vas incluso, yo que sea, a ciudades donde no habían visto un turista en su vida y de golpe pues empiezas a encontrar eh, los, los turistas con los trolis que van paseando por las calles en busca de, de el, con el teléfono móvil, ¿no? El, el alojamiento que tienen alquilado allí. Y bueno, eh, esta, esta dinámica que se va amplificando de una manera además muy, muy rápida, es decir, son unos cambios que se están dando de una manera súper acelerada, es yo, yo estoy intentando escribir algo sobre esto hace dos, tres años y no, no soy capaz de sentarme porque cuando ya más o menos tengo las cosas tal, pues se están pasando cosas nuevas constantemente y no hay manera de como de captarlo, ¿no? es decir, está todo eh, pasando de una manera aceleradísima. Además, todo esto uh, se está dando en un momento en que está penetrando, como os decía, en, en nuestros espacios urbanos y se está expandiendo la frontera de mercantilización turístico hacia todos esos, podríamos decir, uh, esos elementos construidos, fabricados, producidos colectivamente, como serían los espacios públicos, de golpe, Empiezan a ser uh, fruto de esa mercantilización turística, pero también de esos espacios privados. La vivienda está cogiendo un nuevo auge, podríamos decir, se está realimentando una nueva burbuja inmobiliaria, no solamente en las grandes ciudades, sino en buena parte de todo el territorio español. Eh, la inversión extranjera directa se ha vuelto a relanzar en, en la adquisición de, o la, la venta de inmuebles y... Eh, en esto que se es, empiezan a rearticular eh, movimientos de resistencia, movimientos de resistencia sobre todo por lo que podríamos decir ese, esa avalancha de la dinámica de la mercantilización turística de los espacios urbanos más en concreto ya, anteriormente se estaba produciendo resistencias mucho más tímidas eh, en las playas podríamos decir turísticas o en algunas de las playas turísticas del Estado Español y vemos cómo se está llevando a cabo un proceso de balearización de España ¿no? no sé si os suena el concepto de balearización pero viene caracterizado o lo definimos los franceses a finales de los 60 para definir la urbanización masiva de la costa con todas las infraestructuras y equipamientos turísticos. Además esa balearización se caracteriza por ser una sociedad Tremendamente desigual en que las condiciones de trabajo son de una tremenda explotación y con unos salarios muy bajos, donde además campa sus anchas esas, esos mercados negros que, que son tan, tan florecientes, por ejemplo, en, en sociedades como la Balear... Eh, o la Mallorquina, la ibicenca Marbella, etcétera, no es decir, el paradigma podríamos decir que, que se ha impuesto es el de la Marbella del gil y gil para el resto de, del Estado español ¿no? y en, en los últimos tiempos que, que hemos pues, ido detectando todas estas dinámicas y viviéndolas en carne propia, ya que toda esta dinámica lo que va generando es un proceso también de, de expulsión, de desplazamiento de, de, de amplios colectivos sociales, generando problemas de, de convivencia en, en, en los espacios urbanos, que antes eran espacios turist, urbanos, con turistas ocasionales cada vez más se van convirtiendo en espacios turísticos, que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo una sociedad turística en que todo está uh, al, al servicio del negocio turístico a una sociedad con turistas donde eso pues eh, forma parte del funcionamiento más complejo de esas sociedades por tanto lo que vamos es hacia una tendencia de una mayor, eh, creciente turistización de la sociedad española con todas las consecuencias que podríamos decir que eso conlleva además eh, en cierta manera esto se sustenta sobre algo de lo que esta mañana tanto Santiago como Emilio comentaban, que es que en cierta manera el turismo se, se propaga, se se, me, se publicita como esa vía de escape, ¿no? de ese trabajo tan penoso, alienante, que nos castiga. Por tanto, esa vía de escape es como esa ilusión, no, ese paraíso al que escapamos y de hecho es un paraíso donde... No hay nada material, ¿no? Es como si el metabolismo que hay detrás de todo eso, pues no existiera, como si cuando tú te conviertes en un guiri ya no haces pedos, ¿no? Porque no, no generas gases de ningún tipo, ni como, ni utilizas recursos, ni nada, es como, bueno, es, simplemente son experiencias ilusionantes y por tanto es un break en la vida que, digamos, que tú llevas pues eso también tiene toda una serie de connotaciones importantes a la hora de, de la convivencia ¿no? en, en los espacios. Pero por suerte, como os decía, eh, en los últimos tiempos y de manera muy rápida, los movimientos sociales se han ido articulando, se están tejiendo en red, todavía muy tímida, pero empiezan a aparecer movimientos que van... A, apuntando además con una solidez de argumentos que, apabullantes. ¿no? En, en el caso de Barcelona, el eh, movimiento vecinal pues, se ha convertido en uno de los principales de del capital turístico, ¿no? en el que la principal oposición a, a la transformación, la reconversión turística de la ciudad. En, en Madrid sé que también se están articulando movimientos urbanos, en, en contra de la turistización de, de los espacios urbanos y por ejemplo en el caso de Mallorca eh, están apareciendo también otro, nuevos colectivos como por ejemplo Ciudad para quien la habita que Ciudad para quien la habita ¿no? que está denunciando pues todos los desmanes asociados a la, al negocio turístico además en, en el en las cuentas del cuento turístico es muy curioso porque siempre nos dicen no, el turismo genera tantos puestos de trabajo y nos da tanta alegría financiera a las arcas de, de la economía española, etcétera, etcétera, y es un, un caso yo creo que podríamos decir paradigmático de ocultación de los costes sociales y las pérdidas que genera eh, esa actividad, ¿no? por tanto aquí encajaría muy bien en muchas de las demandas que venimos haciendo por ejemplo desde la economía ecológica no? De, bueno vamos a ver a hacer las cuentas de todo esto de, de, de lo que hay detrás lo que se mueve, etcétera etcétera desde otras dimensiones por ejemplo la cuestión de los tiempos ¿no? ¿quién es que trabaja en, en, en el negocio turístico? pues sobre todo son mujeres ¿y en qué condiciones? ¿y cuántas horas dedican? ¿y a qué las dedican? ¿No? Es, ¿y qué cobran por ello? de hecho, una de las otro de los frentes de resistencia que yo diría más interesante de los últimos tiempos ha sido la articulación del movimiento de las limpiadoras de piso de los hoteles en colectivos como por ejemplo las Kellys, no sé, supongo que habréis oído hablar que es de las que limpian por tanto podríamos ver cómo empieza a aparecer una, una constelación de movimientos críticos contra la turistización eh, de la sociedad española y espero que esto pues vaya Cogiendo forma porque uno de los de los aspectos que más molesta al capital turístico es que le dañen su imagen, su imagen siempre tiene que ser esa playa bonita y limpia, esa imagen de la Barcelona eh, olímpica, la Barcelona limpia, cosmopolita, etcétera, etcétera, por tanto... Cuando ensucian la imagen, podríamos decir que eso es algo que sabían los movimientos anti-gentrificación, por ejemplo, en, en Nueva York, ¿no? de que, bueno, si quieres que no gentrifiquen tu barrio, manténlo sucio. ¿no? Pues, en cierta manera, esta sería una de las proclamas contra la turistización de nuestras ciudades. Gracias. Buenas tardes, eh, yo soy Eva y estoy enormemente agradecida eh, también de participar en la mesa. Porque además estoy aprendiendo un montón, no sé si cambiarlo todo a estas alturas de, del discurso. Eh, yo eh, voy a hablar, eh, voy, a, voy a enlazar con lo que acaba de contar Iván y creo que está bastante conectado con lo que se ha venido hablando hasta ahora, aunque vengo eh, un poco de colateral ser historiadora, ya, ya me he pasado de modernista, ya me he hecho contemporaneista, historiadora actual y de la memoria, porque no me ha quedado otra eh, además no creo que se pueda ser historiador modernista sin ser contemporaneista. y bueno, eh, quería comentar por encima al hilo de que, bueno, que surgen alternativas como resistencia a dinámicas negadoras o pasivas frente al ecocidio y al genocidio actual que emergen eh, en términos generales cuando emergen emergen porque se persigue eh, vivir una vida nueva aunque sean de distinto de distinto eh, ámbito entonces eh, os voy a contar por encima eh, cómo hace muy poco tiempo pues eh, y Inserto en la línea de investigación de, de el proyecto de transiciones y colapsos que dirige eh, Jorge, pues eh, tengo un proyecto de investigación que titule Postory que no tiene que ver tanto con la posmodernidad como con el posturismo y el postureo, como después haré referencia, eh, y sustitulado eh, Historiadores, Nemo Historia y los artesanos, artesanos del pasado en la era posturística. Y, Vamos a intentar que trate de, os voy a contar una historia de planificaciones, no de cosas que están realmente funcionando, acabamos de arrancar, de la alienación identitaria que sufrimos en, en entornos urbanos, en días de gentrificación y elitización, eh, que es, eh, como sabéis todos, eh, inseparable de, de el desplazamiento, desalojo, migración de sus habitantes previos, de la desaparición de su modo de vida, eh, de las relaciones que tenían de la aniquilación de la memoria que tenían eh, se suplanta y de la reescritura de su pasado y de la imposición en esos mismos lugares de un nuevo modo de vida de nuevos comportamientos que afectan a los habitantes antiguos y modernos así que eh, vamos a, a intentar atender ...a las resistencias frente a esos procesos y a sus identidades y propuestas. Y bueno, desde luego existen pues, eh, muchos trabajos académicos y además acciones vecinales... ...que revelan los motivos e intenciones reales de esos proyectos urbanístico-coloniales... Eh, ...y además múltiples eh, argumentaciones y muy sólidas para oponerse a ellos. Así que, pues, ¿por qué volver a tratar de la elitización, gentrificación... Una vez más. ¿Y por qué retor retornar, volver a la expulsión, desahucio de las clases marginales y trabajadoras, asalariadas o no, migrante, obrera, parada, precaria, frente a la pequeña burguesía intelectual? Nosotros, los gentrificadores. Y me meto dentro de la gentrificación porque todavía no sé hasta qué punto lo soy, eh, porque se trata de, de un proceso... Eh, ...identitario, que tiene una mano tan alargada, pues que yo al menos no sé no sé cuál es el, el, el final. Bueno, eh, recuerdo que en primer lugar eh, se trataba del nuevo colonialismo urbano... ...y como ha hecho referencia Iván, no tan urbano, cuando se mezcla con el turismo... ...y como se dice en mi época, todo es corte ya... Todo es urbe ya prácticamente y afecta la transformación del modo de vida, mercantiliza, estoy haciendo un recordatorio de lo que se ha venido diciendo, eh, creo, durante la mañana, eh, los, cuerpos, los cuerpos, los espacios, las relaciones socioecológicas y además impone conductas y comportamientos capitalistas, neoliberales feroces que acaban destruyendo la memoria de otros modos de vida. ...y de otros comportamientos y además, como hacía referencia eh, hace un momento Iván... ...vinculado al fenómeno de la turistificación o turistización... Eh, ...el proceso se acelera y se desloca en el sentido literal... Se, ...se deslocaliza completamente. Bueno, este proyecto es un proyecto muy discreto... Es, eh, ...y además va, me temo que seguirá si, se, será aún más discreto eh, más adelante... Y en principio pretende estudiar la elitización, gentrificación en entornos urbanos que todavía no están completamente gentrificados, que están en proceso muy, muy acelerado de gentrificación, como es este barrio en el que estamos ahora, el barrio de Lavapiés, y un barrio de Mallorca, o un par de barrios en, en Palma en concreto, que no puedo definir porque la reunión del Grupo de Palma es el 2 de octubre entonces pues no puedo definirlo ahora mismo pero bueno, hay, hay un antropólogo que ha hecho su tesis sobre, sobre la gentrificación de, de estos barrios y bueno, gente que está experimentándolo tengo que decir que el, la elección de, de estos lugares y de otro tercero que no es un entorno urbano de ciudad pero que tiene un profundísimo impacto eh, desde mi punto de vista tengo familia en Mallorca y, y, y por mi experiencia y la de mis conocidos y no sé si me equivoco me lo diga Iván que es Alcudia porque tiene un enorme impacto eh, ecológico natural yo he ido viendo el desastre el, el desastre horrendo eh, a lo largo del tiempo que ha sucedido en toda la isla pero no solamente allí lo que nos importa analizar porque eso está muy analizado muy revisado y muy estudiado eh, y, y tenemos curiosidad acerca de esto es abordar intentar abordar el complejo proceso desde los cuerpos de los afectados eh, con los rastros de identidad identidades, mejor dicho, de clase de género, de etnia asumidas o rechazadas sus relaciones y comportamientos en relación con su hábitat y como ha vertido eh, Santiago eh, esta mañana y ya de hace un tiempo somos cuerpo a pesar de, de las dinámicas transhumanas y desde mi punto de vista lo del cuerpo incluye la identidad personal y colectiva que se ve reflejada en comportamientos y además está asumida desde la memoria histórica también nos importan más eh, aquellos que están en Proceso de desalojo, este tipo de, de, de, percepciones, de, de, bueno, de percepciones y de realidades de aquellos que están en proceso de desalojo que eh, aquellos que gentrifican los gentrificadores, la pequeña burguesía intelectual, de la cual, repito, podemos en gran, eh, en gran parte ser medida los académicos y no es tan broma que mucha otra gente seamos gentrificadores, gentrificados. Pero de entre los eh, estudiados motivos de eh, la colonización de esta clase gentrificadora, pequeño burguesa, pues eh, nos interesa prestar atención a una cuestión particular que es los criterios de autenticidad. ...que les mueven a venirse al barrio, enfrentándolos a la definición previa de autenticidad, identidad del barrio y sus historias. Cómo ambas partes narran dicha autenticidad y sus transformaciones en el tiempo, es decir, sus memorias. La autenticidad construye identidad, se redefine constantemente mediante la memoria, mediante las experiencias... ...y reacciona, además, frente a lo oficialmente histórico pero también frente a memorias previas que asume o que rechaza. Y eso afecta a la transformación socioespacial y socioecológica al entorno y al modo de vivirlo. Por eso eh, nos interesaba y nos interesa amplificar la memoria colectiva de las vecinas y enlazar... ...esas memorias colectivas con los modos de vida buenos que se reclaman desde la resistencia... ...porque son muy relevantes, al menos desde nuestro punto de vista... ...por locales que sean en relación con el impacto global en el siglo de la gran prueba. Además queríamos poner a prueba la investigación... ...y a las investigadoras ponernos en el punto de mira... ...como parte del caso de estudio... ...porque es importante, realmente importante... ...tomarse en serio la cuestión de la elitización... ...de la investigación académica... ...de sus formas... ...quiénes la reciben, para qué se escriben... ...qué efectos causan... ...la metodología, en principio es transdisciplinar... ...y con un enfoque de abajo arriba... Eh, y, ...y vamos a intentar que sea bastante experimental... ...pero su difusión que no será difusión, vamos a intentar que sea una réplica, in inmersión, pues eh, será en un momento determinado la prueba del 9 de, de, esta, de esta cosa. Bueno, de momento, muy buenas intenciones, que ya sabemos que las carga, las carga el diablo, eh, y, y en este querer dar voz a las alternativas ecosociales vecinales, a las clases populares, eh, eh, nos interesa visibilizar el enorme trabajo que eh, como se ha comentado ya eh, que ha realizado y realizan las redes que ya existen desde las más sólidas y genéricas como el Museo de los Desplazados hasta las más recientes a las que ha hecho referencia Iván específicas en concreto aquí en Lavapiés pues Lavapiés es donde va eh, y, y en Mallorca pues eh, la que ha nombrado Iván que eh, por eh, ...un poco de, de respeto a la audiencia, no voy a decir su nombre en catalán... ...porque lamentablemente no, no sé catalán... Eh, ...que además se definen como no solamente movimientos anti-gentrificación... ...anti-elitización de esos, de esos entornos... Eh, ...sino contra el turismo y además eh, en lucha compartida. Y lo que hacen es identificar... ...y señalar lugares y modos de especulación, los especuladores, y además preguntar a las vecinas que cómo desearían en el mapeo, eh, cómo desearían que fueran eh, sus barrios, entre otras cosas. Tanto el trabajo de esas redes como los uh, trabajos académicos eh, nos permitirían analizar mejor el papel de la historia, de la memoria y de la identidad en el proceso de desplazamiento, los que se van ...los que se quedan y los que vienen. Pretendemos cuestionar eso que se llama patrimonio inmaterial... ...vinculándolo con la materialidad de los lugares... ...en los que eh, esos, esas experiencias han tenido, tuvieron lugar... ...o tienen lugar, incluyendo las relaciones sociales y el entorno. Y además eh, nos interesa especialmente eh, atender a los vecinos más vulnerables... ...que son menos conscientes probablemente y menos activos en dichos procesos... ...es decir que por lo general ofrecen menos eh, resistencia a estos procesos... ...pero que igualmente los sufren como la gente mayor o los inmigrantes... Eh, ...intenta reflejar sus experiencias silbanando memorias de forma conjunta con otras vecinas. Y como en los casos anteriores hay mucho hecho en concreto para, para este barrio... Eh, desde colectivos como Migración y Convivencia eh, eh, de Lavapiés, eh, y, o desde de Asilim o, u otros muchos. Quizás sería interesante, y aquí estoy especulando, como voy a seguir especulando, porque estas son propuestas y toda la ayuda que, que pueda recibir y sugerencias son bienvenidas, eh, realizar talleres contando con medios audiovisuales y fotografías que generen debates. Eh, entre personas menos involucradas y, y por tanto conciencia a la vez que, que, que se establezca memoria es decir por poner un ejemplo que cuando se recuerde eh, cuando cuando esta gente más vulnerable ya está viendo que el barrio se pone bonito y que no va a ser expulsada de él y que diga bueno pues ahora está mucho más bonito lo hablaba eh, lo hablábamos eh, Adrián y yo eh, en la comida pues eh, eh, que tienen la memoria estancada como en un clavo en los años 80, cuando había un problema de droga, pero sencillamente no pueden retornar hacia atrás porque se ha quedado encasillado en ese, en ese momento. Eh, ese, ese momento crucial impide recordar eh, otro tipo de vivencias previas que, que hacen que se asuma el completo cambio del barrio que se está produciendo de una forma absolutamente acelerada. Eh, como decía Iván, pero vamos al punto que yo no conozco mi calle si dejo de venir un mes porque me la cambian entonces pues eh, eh, creo que sería interesante retornar a memorias anteriores y poder tener una conversación entre todos y también creemos que es interesante identificar tensiones y tratar de sacarlas a la luz entre gentrificadores, gentrificados, desplazados en desplazamientos, aún habitantes, entre todo este tipo de, de gente, en relación con la forma de comportarse, de vivir, habitar, cuando la frontera es difusa y todos pretenden alcanzar la vida buena. Y, sobre esto ha habido un poco de debate esta mañana, porque realmente eh, hay, hay problemas, aunque hay movimientos que se están eh, forjando de forma sólida, el problema que suele suceder cuando, en lugares como, como por ejemplo este barrio, en que hay una trayectoria de resistencia bastante larga y bastante fuerte, es que la gente tiende a dispersarse por pequeñas diferencias de opinión que eh, en el fondo frente a un problema mucho más grande quizá. ...sean resolubles, incluso desde la discrepancia. ¿Por qué no dar cabida a la discrepancia? Voy a poner un ejemplo. La tensión existente a raíz de iniciativas fundadas en principio contra el capital pero que acaban resultando gentrificadoras hasta cierto, hasta cierto punto, como por ejemplo la creación de grupos de consumo agroecológico. Eh, los grupos de consumo agroecológico en Lavapiés pues, tienen mucha fuerza gracias al trabajo de las jornadas agroecológicas de Lavapiés, van proliferando, se organizan a través de la red agroecológica de Lavapiés, la RAL, y, y bueno, en principio eh, empiezan funcionando de, de abajo arriba, con un tipo de toma de decisiones, luego la cosa se va, va, va alterándose. Y hay un punto en el que empieza a considerarse por parte de otro sector que este tipo de, de eh, grupos de consumo son elitistas porque requieren dinero para, para participar. Más en un momento en el que precisamente el dinero no, no sobra, donde, donde se plantean eh, formas de economía alternativa que si, eh, como cooperativas en que puedes sencillamente trabajar a cambio de, de, de poder conseguir tu cesta de verduras. O bien eh, cooperativas intermedias, o como se acaba de montar, bueno, se ha montado hace un año y pico, eh, grupos de consumo colectivo socioecológico, la red de economía solidaria de barrio, que no se origina aquí, pero que tiene su fondo aquí, en que hay cabida. A, eh, ...para la, el uso de moneda social en caso de no tener el dinero para poder cubrirlo... ...es decir, otro tipo de alternativas. Otro ejemplo con fronteras un poco menos difusas pero también controvertido... ...puede ser la diferencia entre determinados centros sociales... Eh, ...como pueda ser la tabacalera y otros, voy a citar, no todos los que se han ido cerrando estos últimos años que son infinitos, bueno no son no son infinitos pero son muchos eh, sino los dos existentes ahora mismo que yo conozca en el barrio como tal que son, corrígeme Adrián si, si me equivoco, La Quimera y La Ingobernable eh, que bueno, pueden pasar por analizar el papel de los artistas en el papel de la gentrificación del barrio que, ...que en principio pues eh, además de nosotros los intelectuales pues son otro grupo que está en el punto de, vira, de mira como, como clase gentrificadora... Eh, ...incluso aunque, eh, aunque intenten hacer contracultura o hagan al principio contracultura... Y, y bueno, en el barrio pues todavía son muchos y plurales, pero desde luego los, los centros sociales son eh, bastante distintos o radicalmente distintos en, en, en, en su orientación, aunque en, en ambos se da cabida a diversos colectivos eh, que habría que mirar. Es decir, que a la elitización le gusta la contracultura, pero no pienso que no debería aplicarse completamente eh, necesariamente a la inversa si alguien quiere pintar pues que pinte o que haga, o que haga teatro ¿no? a lo mejor se puede hacer y también quisiéramos reverter los resultados de la investigación en los campos que cubrimos de momento, que son pues la historia, la psicología ambiental, la antropología, la sociología, la fotografía y la filosofía, en formatos que resulten inteligibles para el mayor público, el mayor, eh, para mayor público, si es posible, utilizando vídeos también. ...y que la difusión no fuera difusión sino un proceso de cotransferencia... ...y fomentar dinámicas que logren alterar patrones de comportamiento urbano como ya se han hecho, o al menos recogerlos y también tratar de fomentar otros. Por ejemplo, se han hecho paseos y se hacen paseos por el barrio de otro tipo, otra forma de caminar, de moverse, de andar, de explicar el urbanismo, eh, vinculada a la historia o no, rutas lentas se han hecho, rutas que tratan de escuchar la ciudad en lugar de verla, desde otro punto de vista. Y bueno, pues eh, existen acciones tan sencillas como las que se hacen desde el, eh, los movimientos sociales como es saca de la mesa y las sillas y la tortilla y quedas un día a comer en mitad de una plaza o sencillamente sacas una silla y te pones a pasar la tarde si es que tienes tiempo, que nosotros no lo tenemos, que es uno de los problemas por la aceleración, a pasar la tarde a ver qué sucede. Bueno, esto, esto último me permite retomar eh, la cuestión de la vida buena y del tempo lento y las pausas que permiten sentir <coughs> perdón, reflexionar y dialogar, que nos conectan con el pasado y con la historia. Y nos gustaría eh, conseguir, tratar de hacer un nuevo modo de, de, de historiar, de hacer historia, para, para este momento de turismo globalizado en que, como decía, hemos llamado Postori. Por, uh, por tratarse de eh, lo que algunos consideran una era postturística, no por no ser ya turística, sino por ser de un turismo eh, de una calidad diferente, y, y además porque implica a nivel individual, o a nivel personal, mejor dicho, eh, implica la repetición. ...de una serie de acciones... ...de formas de vida... ...de gestos, de movimientos... ...de formas de, de, de comportarnos... ...que reiteramos sencillamente por mimesis... ...en relación con la abundancia de, de imágenes... Eh, ...de los medios de comunicación... ...y de las redes sociales... ...es decir, tratar de, de no pensar que lo más íntimo de nosotros mismos está fuera de nosotros como Dios, como pensaba San Agustín, pero que no esté en Facebook. O sea, puede estar también una parte de nuestra intimidad en el entorno eh, del que formamos parte. Bueno, yo no creo, tampoco, igual que han dicho mis, eh, mis colegas eh, a lo largo del día, que, hemos, que hayamos llegado al fin de la historia, porque mientras quede un occidental pues eh, habrá una narración que justifique su lugar en el mundo pero que sí creo que, que hay un género que está muriendo que es el de la distopía por faltar el elemento ficticio parece que lo peor está pasando ya eh, lo único es que a lo mejor no nos ha pasado prácticamente a nosotros todavía eh, siendo un hecho el colapso civilizatorio y el ecocidio eh, eso supone plantearse un fin del tiempo para nuestra civilización Ahora bien, el tiempo, eh, cuando se le plantea un final, se convierte en un tiempo apocalíptico, sino mesiánico. Yo diría que incluso cuando se pone fecha directamente escatológico, pues eh, eh, una vez que el tiempo deviene en, en, en mesiánico, eh, la percepción del pasado, del presente y del futuro se pueden alterar y de hecho suele ser así y es algo que creo, intuyo, no lo conozco, pero intuyo que lo sabía muy bien Engels eh, que se pueden generar revoluciones, de hecho pues eh, no es raro que se fijara en la revuelta de los campesinos eh, porque es un momento eh, de ese tipo, es un momento en el que hay una percepción apocalíptica muy fuerte Solo que, bueno, en este caso realmente hay un escatón. Bueno, por eso alguien interesado en mantener el statu quo lo que hace es negar la mayor... Eh, el desastre global así puede perpetuar la ficción histórica de progreso de la humanidad y supuesta mejora del mundo en una percepción lineal del tiempo y además por supuesto cuenta con un apoyo mediático enorme y además debe fomentar las fugas de la realidad creando hiperrealidades que la encubran las utopías transhumanas producen nuestra distopía actual la constante de ambas huidas es que ambas permiten perpetuar este modo de vida hiperconsumista y de hecho incrementarlo al punto de que el cuerpo y la propia identidad sean elementos centrales del mercado, cosificados sin contexto, sin ecología. Las nuevas tecnologías son apéndices del, del propio cuerpo, las gafas 3D las eh, aplicaciones biométricas de smartphones y bueno, no voy a seguir citando eh, cuestiones tecnológicas que ignoro y que me aterran pero, pero están ahí el caso es que esto afecta de un modo diferente a nuestros comportamientos eh, tanto para invadir barrios, las nuevas tecnologías como para oponer resistencia pero ya voy terminando como decía a la vez estos tiempos de colapso civilizatorio y ecológico, mesiánico o escatológico con un final concreto, en estos tiempos se puede aplicar lo que Marx advertía en 1852 sobre momentos revolucionarios. La gente puede reescribir el pasado conjurando sus fantasmas para presentar de nuevo el escenario de la historia mundial. Reescribir la historia podría significar actualizar el pasado constantemente, atendiendo al presente. Y el presente sería central de cara al futuro, un futuro que ya no se puede atisbar en ese momento una vez que se es consciente del escatón de forma lineal. El pasado como el futuro podrían resultar impredecibles en el sentido de que ni fueron ni serán como nos lo habían contado y las reflexiones del pasado sobre el presente, desde el presente, sus actualizaciones constantes, podrían ser reveladoras en muchísimos sentidos. De modo que el drama que estamos viviendo puede ayudar a centrarse en el aquí y el ahora y resultar determinantes para alterar por una parte nuestro comportamiento cotidiano y como consecuencia para generar acciones de cara a ...a ese futuro siniestro, abriéndolo en cierto modo, generando alternativas. Como en las biografías o en las historias de vida, hay momentos o eventos que reescriben todo el pasado de un golpe... ...y por tanto el futuro. Por ejemplo, decía Remo Bodei, es el caso de cuando te enamoras. De repente toda la biografía se reescribe de cara a, a ese momento. bueno recurrir a la memoria y acumular esos momentos darles la relevancia que tienen supone centrarse en un presente radical consciente de su huella y impacto hacia el futuro y eso implica de por sí un cambio de actitud hacia la temporalidad y el modo de vivir una vida que desde luego eh, biográficamente, biológicamente también es finita una actitud divergente respecto a la aceleración constante que impide mirar, escuchar el silencio, la reflexión, las realidades, vernos, sentirnos en contexto y recuperarlo y reformarlo. Y existe un nexo entre la percepción del tiempo, el análisis del pasado y nuestro nicho espacio-temporal. El tiempo lento nos revela que somos en relación y en contexto, a nivel cotidiano, local y global, y local si nos ponemos. Su denegación por el modo de vida impuesto puede hacernos reaccionar frente a esos cambios que tienen lugar en nuestro entorno más cotidiano. Nos tocan el cuerpo si nos toca la identidad y viceversa. Y los cambios en la conducta cotidiana y local tienen implicaciones sistémicas. Es decir, una vez que uno se da cuenta de eso, es capaz de, a lo mejor puede pegar el salto. Así que es importante tomar conciencia de ese cúmulo de identidades y las acciones, gestos, comportamientos asociados. Y para eso, pues a lo mejor se podrían realizar talleres a diversos niveles sobre cambios producidos en determinados lugares, entendidos como espacios socioecológicos y lugares de la memoria e identidad, y reflexionar sobre los mismos desde lo personal, desde lo corporal, desde la experiencia, tratar de dar visibilidad a la huella socioecológica de los pequeños gestos, reconstruir las historias colaborando eh, la historia académica con la recordada, de re tratar de reescribir la historia junto a las vecinas. En fin, se trata de realizar un ejercicio de conciencia y reflexión colectiva centrada en la identidad, comportamientos de las vecinas en contexto espaciotemporal, relacional, en su nicho cambiante en esa pequeña bahía que está siendo inundada de aceite y plástico y de que seamos conscientes que somos parte de ella y ella de nosotros y que nosotros no somos eh, un selfie que colgar en Facebook. Y bueno, toda ayuda es poca y muchísimas gracias. 呃 gracias por estar aquí hasta ahora todavía soy consciente de que más o menos hemos cubierto el tiempo que era para las intervenciones así que intentaré ser muy breve para que nos dé un poquito un momento por lo menos para discutir eh, lo que yo quería plantear eh, viene un poco al hilo de la discusión que comenzábamos esta mañana ¿no? junto con santi y con emilio no no, no voy a ahondar porque no hay tiempo y porque no tendría mucho sentido en el horizonte que venimos dibujando cuál es nuestra situación ¿no? en estos primeros años del siglo XXI. Eh, de lo que quiero hablar aquí un poco es de cuál es mi punto de vista, ¿no? de, de cuáles son los fenómenos principales a los que podemos atender ¿no? o que, que conforman ese horizonte hoy y en base a ahí donde pongamos el peso ¿no? a qué fenómenos o qué dinámicas creemos que son las más importantes, qué es lo que se nos ocurre que podamos hacer. Simplemente una precisión. La propuesta no pretende ser la única y la mejor del mundo, es decir, que el, el punto de vista que manejo aquí es que hay necesariamente una diversidad de estrategias, o sea, no, no hay soluciones unívocas, no hay determinación en la historia, no, no es que yo tenga aquí ninguna llave mágica, etc. ¿no? O sea, se plantea como propuesta en el sentido de que colabora ¿no? y que convive y necesita de otras muchas y esto me parece importante decirlo, ¿no? Entonces, para ilustrar esta propuesta ¿no? y, y la centralidad que tendrá en ella, ¿no? Pues pensar en qué es y qué ha sido y qué era el mundo rural, eh, creo que me hace falta aunque solo sea mínimamente pues decir tres cosas sobre qué creo que es muy importante lo que ha pasado en los últimos siglos ¿por qué? porque bueno creo que venimos eh, de un siglo largo ¿no? eh, en el que básicamente ha habido una interpretación de lo que ha ocurrido que creo que ha pecado a veces de un poco estrecha ¿no? que ha tenido si queréis pues una, un gran monismo interpretativo no ha pensado básicamente en el capitalismo ha interpretado el capitalismo sobre todo como esa dinámica de valorización del valor de mercantilización etcétera no y en ese sentido eh, ha estado también en muchos de sus expresiones muy muy muy dominada ¿no? por esa ideología del progreso no por esa ideología que tendría que tenía que ver ¿no? con, con avanzar crecer industrializar dejar atrás el pasado en cualquiera de sus formas ¿no? eh, ya fuera porque no había otra opción ya fuera porque fuera deseable ya fuera porque fuera condición de posibilidad de una emancipación social no yo creo que en ese relato eh, con este como por supuesto, ¿no? siempre hay gente que, que ve las cosas en su momento, ¿no? se han dado poca importancia a otros dos fenómenos que, que creo que son al menos igual de importantes. ¿no? Eh, uno de ellos sería la disolución comunitaria. O sea, hay, hay mucha gente que ha analizado esa cuestión eh, poniéndola ¿no? de alguna manera como una consecuencia de, de esa dinámica del propio capital, vamos a decir, ¿no? de valorización del capital. Yo creo que, amparado por, por varios autores, tiene una, tiene una entidad propia ¿no? y que no podía haber pasado lo que ha ocurrido si no hubiera sido eh, a partir de la depredación de lo que era un orden comunitario bastante generalizado ¿no? un orden comunitario en el mundo rural donde el, el organismo fundamental pues casi siempre fue esas eh, organizaciones comunitarias del ¿no? ámbito de la familia y de la familia ampliada, pero también en el orden de lo urbano ¿no? y si nos vamos a, a la ciudad medieval como gran referente pues veremos que existía una organización comunitaria muy refinada no eh, pues, Entiendo, por ejemplo, de cosas como gremios, no mucha legislación interna que de ahí se dotaba, etc. ¿no? El, el, el proceso industrializador y, y lo que supone, tanto a nivel material como político y como simbólico, pues necesita disolver todo eso, ¿no? Tenemos como si queréis pues el paradigma, ¿no? la acumulación eh, originaria, la descripción que hay, pero también podemos entender en los diferentes éxodos rurales y las diferentes ofensivas estatales ¿no? para de alguna manera erosionar lo que eran las bases materiales que podían mantener todas esas estructuras comunitarias, fundamentalmente eh, los territorios comunales, ¿no? que son quizá los uno de los más danificados de, de todo este siglo XIX, siglo, siglo XX. ¿no? Eh, por supuesto, la dinámica de valorización del valor, que yo creo que es central, simplemente introduciría el matiz de la importancia que tiene un proceso que quizá podemos comprender como previo, que es el proceso de la monetarización, no o sea, para que algo se pueda mercantilizar, pues primeramente tiene que ser de alguna manera reducible, no tiene que entrar dentro de las reglas del juego, de las posibilidades no de aquello que se puede convertir en una mercancía y en gran medida eso tiene que ver con poner precio a muchas cosas que nunca habían tenido precio, ¿no? y en esto también hay una discusión que creo que es interesante hacer que tiene que ver sobre todo con el papel del Estado y, y qué papel se le ha dado el Estado en, en ciertas reflexiones, ¿por qué? porque a día de hoy parece muy evidente que estamos incurriendo, ¿no? que se están desarrollando dinámicas de mercantilización, privatización, en ámbitos por ejemplo como la sanidad, ¿no? en ámbitos como la educación, hay un gran movimiento, una gran oposición pero lo que no suele ser un diagnóstico tan compartido es señalar que en realidad lo más importante, eh, quizá no ha ocurrido cuando eso sea mercantilizado, que sin duda ¿no? eh, supone un cambio cualitativo muy relevante, sino cuando eso sea mercantilizado, cuando ha dejado de ser por alguna manera ¿no? el cuidado o ha dejado de ser la transmisión del conocimiento, una de las atribuciones que pudiera tener un cierto entramado comunitario y pasa no a depender de un organismo abstracto como puede ser el Estado cuando se hace cargo de todo eso que de alguna manera ya lo monetariza y no lo monetariza porque cobre a la gente no por esos servicios sino porque constituye toda una, toda una serie ¿no? de, de estructuras en donde hay personal que sí es asalariado, no todo ese personal funcionariado que se hace cargo de, de esas funciones a cambio de un salario ¿no? entonces en ese sentido eso supone una monetarización previa a una mercantilización que es su condición de posibilidad. Esto creo que es mucho más importante si pensamos a día de hoy en todos los fenómenos ¿no? eh, que cada vez eh, tienen también más relevancia de monetarización y mercantilización de muchas formas de vida, ¿no? que son quizá eh, más novedosos y que están de alguna manera pues, encabalgando mucho, de manera mucho más rápida ¿no? un primer momento monetarizador con un momento mercantilizador y esto estoy pensando, ¿no? por ejemplo, en todas las ideas de las patentes biológicas ¿no? como un gran, una gran parte de los ...conocimientos tradicionales médicos o a nivel de producción agrícola, eh, pues son primero eh, patentados, ¿no? eh, monetarizados... ...y después mercantilizados y puesto a funcionar en esta dinámica de valorización del valor. La dinámica yo creo que es similar y que tiene aplicación para otras cosas, pero básicamente sería esa. no Y luego un tercer punto, obviamente todos conectados que sería el de la burocratización ¿no? a la disolución comunitaria eh, pues igual, ¿no? según ciertos autores pues le corresponde el nacimiento de una cierta concepción de sociedad el nacimiento de una cierta concepción de individualidad y ojo ¿no? porque también yo creo que es problemático esta equiparación que solemos hacer ¿no? de sociedad capitalismo, capitalista individualismo ¿no? y sociedades premodernas, eh, pues una especie de mente colmena, ¿no? como si la gente allí no, no tuviera mucho que, que decir seguramente había condiciones para una verdadera individuación en sociedades premodernas, en al menos en algunos de sus contextos, ¿no? y, y vuelvo a hacer referencia ¿no? a esos, esas ciudades, por ejemplo, medievales, etcétera, no que, que las que tenemos a día de hoy, en donde estamos eh, bastante, por así decirlo, eh, bueno, el horizonte de nuestras posibilidades de elección y de individuación está bastante estrechado ¿no? por lo que se ha venido a llamar como sobremasificación, ¿no? por el gran impacto que tiene en la constitución de nuestras subjetividades, ¿no? un, un poder o una serie de dinámicas de subjetiva que, que, que tienen muchos medios a su disposición ¿no? y la cuestión tecnológica en eso es central ¿no? porque si pensamos en, en un estado sin mucho andamiaje por ejemplo eh, tecnológico pues las capacidades que pueda tener de, de difundir ¿no? eh, cosas tan sencillas como la escuela y el papel que puede jugar o simplemente conseguir que la gente le pague los impuestos no o tener presencia en forma de una determinada institucionalidad pues eso sin coches eso sin carreteras eso sin comunicación a distancia es bastante complicado no mientras que a día de hoy por resulta algo relativamente sencillo ¿no? y según vayan, vamos teniendo este tipo de utillaje pues va siendo más sencillo también el que de alguna manera la sociedad ¿no? tenga una presencia o sea, tenga una omnipresencia en el modo en el que desarrollamos nuestra vida en casi todos los sentidos, ¿no? vamos perdiendo espacios propios, espacios autónomos y luego entraré en eso eh, para la socialización y la individuación y cada vez más eso queda en, en espacios que son abstractos, que son espacios de sociedad, espacios burocratizados. ¿no? Castoriadis creo que tenía una fórmula eh, que resumía esto bien, ¿no? Cuando hablaba de que lo que se ha puesto a funcionar y lo que se ha creado es un determinado imaginario capitalista y, eh, claro, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice imaginario y habla de Castoriadis pues no piensa solamente en la cuestión ideológica, ¿no? La cuestión de ideología sino que piensa en una conformación mucho más general, ¿no? Hay una, por supuesto una conformación ideológica una conformación ideológica que no es solamente aquello del mercadillo de las ideologías sino que tiene que ver de manera muy profunda con cómo interaccionamos con lo real, o sea, es decir, ese imaginario no es una opción más, sino que básicamente es lo que determina qué podemos ver y qué no, qué consideramos que puede ser posible o no, casi que entra dentro de lo real y qué no, ¿no? Como cosas como la... Transustanta, transustantación no más sale la palabra ahora pero eh, vamos, en eh, la, eh, la edad media la gente si sí se creía que la hostia se convirtiera en carne ¿no? y esto no, no entra en contradicción con que exista un cierto espacio para la, una racionalidad de lo real que eso nos llevaría al debate epistemológico pero de hecho a nivel social era real no, no quiero decir que aquello se convirtiera en, en carne pero tanto da porque si a nivel social era real pues a todos los efectos o eh, a casi todos los efectos era real, ¿no? lo mismo que nos pasa hoy con la cuestión ecológica, ¿no? por mucho que sea mentira que no podemos crecer exponencialmente para siempre como creemos que si sí es verdad pues a todos los efectos como sociedades actuamos así ¿no? entonces ese es el tipo de, de, de realidad a la, que, a la que me dirijo pero también en la propia constitución material ¿no? o sea el imaginario tiene que ver también con cómo se constituye materialmente el mundo en un determinado momento ¿no? entonces este imaginario capitalista Castoriadis lo resumía diciendo que era el de la racionalización y yo creo que en, en esa idea de racionalización y el largo debate que hay a ese respecto pues se encaja bastante bien eh, estas tres Ideas ¿no? de disolución comunitaria, monetarización y valorización del valor y burocratización. ¿no? Es un proceso de mayor abstracción ¿no? eh, que tiene que ver también con una cierta ruptura con la naturaleza. Bueno, eh, esto me lleva ¿no? eh, a señalar que este tipo de proyecto que creo yo que es el característico de las sociedades modernas industriales en las que aún vivimos ¿no? y eso también abriría otros muchos debates, no sé si alguno de esos luego se abrirá pero soy consciente que todo lo que digo puede ser debatible, eh, solamente ha sido posible obviamente depredando el mundo natural pero también depredando eh, las comunidades humanas ¿no? y las sociedades humanas y uno de los mmm, instancias ¿no? o uno de los espacios que ha sufrido especialmente ¿no? este proceso de transformación, ha sido el mundo rural, eh, el mundo rural y en concreto ¿no? el, las sociedades campesinas han tenido que ser sacrificadas eh, prácticamente en su totalidad para que se pueda conformar el mundo tal y como existe hoy. Claro. Eh, con esto lo que quiero decir es que me parece ¿no? que hacemos eh, un ejercicio muy pobre al pensar en las sociedades eh, rurales porque mantenemos una serie de prejuicios que básicamente las convierten en algo así como aquello que tenía que desaparecer. ¿no? Y en ese sentido creo que hay pocos casos, aunque hay excepciones que para mí han sido muy importantes por, por, lo, por lo útiles ¿no? y por lo notable que han sido mi pensamiento, de comprender ¿no? que en ese mundo campesino hay una excepcionalidad cultural, metabólica, y simbólica, ¿no? O sea, hay una excepcionalidad antropológica que hay que reconocer que permea sus formas de vida a nivel general, ¿no? Claro, esto en el mundo indígena parece como mucho más sencillo de ver, ¿no? Porque como además ¿no? les hemos dado todo nuestro barniz un poco orientalista y es la cosa más, más bueno, pues lo más guay, ¿no? O sea, son los otros que aún no sobreviven, aunque sabemos que es mentira, solamente hay que faltar allí para ver que no es así, pues a nuestros propios bisabuelos no les damos ese, ese privilegio, por lo que se ve como no molan, ¿no? Pues no, no no, no le reconocemos esa, esa excepcionalidad, pero en realidad sí que la tienen. Ojo, que tengan una excepcionalidad no significa que sea positivo todo lo que conforma esa, esa configuración vital ¿no? y antropológica. Significa que es diferente a, a la contemporánea. O sea, digo también ese matiz, porque claro, a nivel cultural simbólico pues estamos hablando de eh, sociedades ¿no? que epistemológicamente tienen una relación muy diferente con el entorno que, que las rodea tienen esto bueno, habría mucho que desarrollar pero no se mueven en el ámbito de la abstracción en gran medida tienen un conocimiento que se centra fundamentalmente en lo local no y que tiene una gran exhaustividad no en conocer un poco qué es lo que con lo que hay cercano y no, y no tiene la mirada tanto puesta hacia afuera tiene sus propios órdenes eh, rituales no su propia organización del tiempo en gran medida y sobre todo y especialmente a nivel metabólico, ¿no? Eh, tienen un poco el, el conocimiento, este que quizás es el de los más necesarios que tenemos ahora, de cómo vivir con lo que tenemos cerca, ¿no? por, por resumirlo, qué tenemos que hacer y cómo se hacen ¿no? eh, las cosas en el sitio donde estamos. ¿no? Esto eh, básicamente yo creo que se podría decir que a nivel mundial ¿no? desaparece esta excepcionalidad en torno a los años 60. ¿no? Eh, Pasolini quizás es uno de los que lo ha, lo ha señalado más poéticamente, no quizás con más rigor intelectual, pero más, más poéticamente. Y por ejemplo aquí pues, Santiago Albarrico ¿no? también habla de, del fin del neolítico, ¿no? del de, fin de un algo compartido que se alarga mucho tiempo y que tiene que ver con eso de que casi todas las sociedades campesinas se parecen bastante ¿no? y, y tiene una serie de características compartidas que desaparecen. ¿no? y esta desaparición creo que es importante porque esta desaparición eh, junto con la desaparición de los pequeñísimos discursos ¿no? que atendieron que en el mundo rural había un punto de partida para una transformación revolucionaria de la sociedad quizá infinitamente más interesante que la que podía suponer el mundo proletario ¿no? y el mundo industrial naciente ¿no? también yo creo que uno de los ejemplos más bellos de, de esas excepciones es Carlo, Carlo Levi si leéis alguna vez Cristo se paró en Éboli hay unas páginas muy bellas en, en ese sentido pues yo creo que compartiendo ¿no? esa sensibilidad eh, esa desaparición supone un menoscabo bastante grande para un proyecto que pudiera plantear hoy eh, una cierta autonomía a nivel de lo social ¿Por qué hablar de autonomía o de libertad ¿no? o de emancipación todavía hoy pues dice emilio no pues ya se pasó el momento de eso y eso no nos va a servir yo creo que es lo único que nos va a servir no porque en gran medida y con todos los límites que vayamos a poder tener el cambio climático seguramente vaya a hacer inhabitable gran parte del territorio gran parte de esos conocimientos no nos van a servir, ¿no? eh, habrá mucha dificultad en el sentido de muchas tensiones que, que generan una conflictividad tremenda bueno, hay, hay muchos elementos que ahí entran en juego, pero lo que me parece bastante importante es que a través de otras instancias como discutíamos antes, ¿no? como las instancias institucionales de tipo estatal es muy difícil ¿no? que, que una transformación del tipo que necesitamos que parte ¿no? por una transformación de ese imaginario en un sentido amplio ¿no? en, en que lo enfoque en la dirección de la autonomía, vaya a ser posible de realizar, y esto creo que la discusión que vamos a tener, ¿no? porque cuando pensamos en autonomía o pienso en autonomía, desde luego pienso en conseguir autonomía material, ¿no? una de las principales problemáticas que tenemos a día de hoy y se ha ido apuntando es justamente el nivel de complejidad y el nivel de dependencia que hemos generado a nivel mundial, ¿no? eh, el, el más pequeño de nuestros actos ¿no? tiene consecuencias terribles, ¿no? casi imposibles de, de asimilar y, y de alguna manera todo lo que se ha constituido a nuestro alrededor es necesario para que nosotros podamos vivir ¿no? eh, cada día que pasa, por decirlo de manera muy sencilla. Entonces, en ese sentido, generar una autonomía material ya no es solamente condición de posibilidad de una vida libre, sino de una vida a secas. ¿no? Eh, si lo que vamos a tener es que depender seguramente ¿no? de, de todos esos mecanismos que van a empezar a, funcionar, a no funcionar, o si siguen funcionando seguramente a ser capitalizados ¿no? y hegemonizados por, por los actores eh, sociales que van a estar enfrente de no, nuestra, no, pues un mínimo de de autonomía material parece relevante, ¿no? También autonomía política, yo creo que esto es eh, también muy importante, si no hay eh, por lo menos un intento de, de abolir esa separación entre dirigentes y ejecutantes, ¿no? si no hay ese intento por democratizar radicalmente el mundo de las instituciones sociales, nos vamos a ver enfrentados sí o sí a horizontes de, de ecofascismo, porque va a haber mm, una diferenciación en, en el seno de lo social que va a dejar en la cuneta a mucha gente, como ya la deja hoy, ¿no? como la deja hoy a nivel mundial, en, en otros lugares y en nuestros propios territorios, pero también la más levante una mutación simbólica ¿no? una mutación antropológica, una transformación antropológica como la que venimos hablando ¿no? y esa transformación antropológica eh, lo decíamos, o sea, lo decía antes, no creo que el Estado tenga la capacidad de hacerla, ¿no? la construcción de subjetividades es mucho más importante creo hoy, cosas como los productos culturales u otro tipo de vivencia, las nuevas tecnologías etcétera, y además tampoco se hace en el vacío o en la pura extracción, sino que requiere también de esas otras transformaciones materiales y políticas para darse o sea, es decir, que para dilatar el horizonte de lo posible, es muy difícil que lo vayamos a conseguir leyendo un libro, por así decirlo, ¿no? aunque va a tener mucha importancia. O sea, esa dilatación, esa transformación, ¿no? ese cambio de valores se tiene que dar, yo creo, a través de, de la práctica. ¿no? Y en ese sentido es donde en un artículo que, que escribimos junto con Helios Escalante, que está aquí también hoy, eh, en Viento Sur, pues pensábamos ¿no? en cuál puede ser el espacio en el que se puedan dar este tipo de cosas, no se pueda construir ¿no? o se pueda puede haber una, una, una mayor posibilidad de trabajar a la vez en la construcción de autonomía en todos esos ámbitos ¿no? eh, con la problemática que supone ¿no? la necesidad obviamente de, de apelar a mayorías ¿no? y la necesidad también de hacer frente a procesos por ejemplo como los procesos extractivistas que sobre todo en latinoamérica pero también aquí o sea, solamente hace falta ver eh, todos los proyectos extractivistas que se están desarrollando y luego lo podemos hablar pero no estamos ya en el primer mundo a nivel de extractivismo o sea estamos en, en lo peor no de, de lo peor eh, bueno pues en ese sentido pensábamos que ...ciertas luchas en defensa del territorio y ciertas propuestas de eh, recuperación ¿no? o retorno a espacios rurales, que no son rurales, o sea, es decir, la extensión de estas dinámicas eh, han permeado el todo social y no hay vida rural en el mundo rural, sino que hay vida urbana, y infraestructuras para la vida urbana y hay deseos urbanos, esto, esto es muy relevante, pero entendíamos que ahí es donde quizá puede haber un espacio que no existe, o sea, un espacio donde se pudiera construir en tanto que sí si existen cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la oposición, la oposición al aeropuerto en Notre-Dame de lans en, en Francia es un gran ejemplo, ¿no? Una oposición que construye otras formas de vida, que se sitúa en un territorio, ocupaciones de tierra en Andalucía, ¿no? que también cumplen un poco el, el mismo papel, ciudades en transición ecualdeas, ¿no? con el riesgo por ejemplo que tienen estas últimas de, de cierto aislamiento y demás, pero bueno, existen eh, esos espacios en los que yo creo que ese, ese es resituarse eh, en una fuera de la ciudad, permite construir autonomía material, lo que aquí es altamente imposible no, porque tienes algo alrededor de, de lo que puedes comer y de lo que puedes hacer algo que políticamente parece también más compatible, sobre todo por la cuestión de la escala no, porque parece bien difícil pensar cómo se puede reorganizar de manera democrática ciudades como estas lo que no significa que no tengamos que ir en esa dirección y sobre todo en este tipo de transformación simbólica y no entraré ya en mucho detalle en eso, creo que eh, la necesidad de enfrentarte a la limitación que tiene tu propio cuerpo, ¿no? pero la limitación también de, de ser un, un, un cuerpo necesitado y de tener que abordar esas propias necesidades, ese contacto ¿no? que es diferente eh, con, con un territorio que no es el territorio urbano y que en ese sentido pues tiene otros, otros actores, ¿no? como puede ser el mundo animal, como puede ser el mundo vegetal, como eh, tiene otros ritmos, ¿no? como puede ser una, una desaceleración, desaceler eso, ¿me habéis entendido? desaceleración, eh, como por otro lado, esa posibilidad de un contacto comunitario mucho más estrecho, pues eh, yo creo que tiene la potencialidad de, de ser un espacio privilegiado ¿no? para, para pensar en esa construcción de autonomía, que creo por otro lado que es eh, la única posibilidad por remota que sea, como todas de las que habl aquí hablamos, por otro lado ya nos vamos hemos ido fijando, de que lo que tengamos ¿no? a la vuelta de, de las próximas décadas sea algo más que un mundo eh, en el que uno no se muere, sino que sea un mundo en el que se pueda vivir de alguna manera, porque si ¿no? parece que, que se complica un poco el horizonte de lo posible no sabe uno si quiere sobrevivir o preferiría no hacerlo ¿no verdad? Pero bueno, eso, muy en resumen, lo siento por la, esto pero eso sería todo